Buenos días. Mira, les voy a explicar a los, los peques cómo se si hacen un espeto de sardina, ¿vale? Mira, esto es una caña, ¿vale? Esto se coge en el campo, ¿vale? Y se coge el cuchillo, se afila y se deja así como un cuchillito para coger las sardinas. Y estas son las sardinitas. Las sardinas vienen del mar. Del mar, ¿no? Pues entonces del, del mar. Entonces, para, para poder hacerla al fuego, se coge la cañita previamente se coge la sardina, se echa un poquito de sal y se va pinchando lo veis, mira, se pincha por aquí se busca la espina y se mete para adentro, ¿vale? después se coge otra sardina se mete por aquí y se va metiendo para adentro y cuando ya tengamos 6 o 7 sardinas según las que nos queramos comer pues cogemos, ¿lo veis? Pues siempre buscando la espinita de la sardina, ¿vale? porque después a la hora de ponerla en el fuego ...pues resulta que hay que buscarle el truco de la espina en el, en el, en el fuego, ¿vale? Entonces, mirad, ¿lo veis. Esto es lo que es un auténtico espeto de sardina de Málaga, del Copacabana. ¿Veis? Y ahora esto se coge todo el lado de la espina, lo ponemos en el fuego... ...y en cinco minutos listo para comer. Chicos, este es el resultado final del de espeto de sardinas, con su limoncito, y listo. Sabroso. Hemos presentado aquí a los peques un vídeo demostrativo como se espeta un espeto de sardinas en Playa Copacabana, en Torremolinos. ¿Vale? Chicos a jugar